Queridos amigos, hoy primer sábado del mes de agosto del año 2021, reciban un cariñoso saludo de parte de la Asociación de María Santificadora, recordando en este día, primer sábado de mes, las apariciones de la Santísima Virgen que han llegado a tantos eh, con, a través de todos los mensajes que ella dejó con su hijo Federico. Damos gracias a Dios hoy por todas las bendiciones que hemos recibido por esa intercesión. Damos gracias por todos los, todas las personas que se han recuperado de una enfermedad, por todos los que han restablecido su salud. Damos gracias al Señor por todos los niños que han nacido, por todos los que han vuelto al hogar, por los que han recuperado su empleo, por tantos testimonios que día a día se reciben de, de las personas que se han acogido a la oración y que a través de la intercesión de la Virgen Santísima eh, han recobrado también esa capacidad de seguir adelante en su vida laboral, o en su vida social, en su vida familiar. Le damos gracias a Dios por la paz de tantos hogares. Y también nos unimos a la oración de todos los que están necesitados en este día, eh, por todos los que están enfermos, los que están hospitalizados, por los que están eh, pendientes de cirugía, se los entregamos al Señor. Nos unimos en la oración por todos aquellos hogares que están en crisis, que están en, pasando por conflictos, por momentos de duelo, de separación. Eh, Oramos al Señor por todos los que están siendo víctimas también de, de amenazas. Pedimos al Señor también y a la Virgen Santificadora por todos los que están presos por los vicios, por las drogas, por el alcoholismo, por el juego. Pedimos a la Virgen María que hoy primer sábado de mes, recordando aquellas primeras... Apariciones en el año de 1976 cuando prometía su bendición a todos los que se acogieran a esta vocación santa eh, Llegue a cada uno de los hogares donde hay tantas necesidades Jesús es el pan de la vida La tristeza profunda del sinsentido San Pablo en la carta a los Efesios nos exhorta: No pongáis triste al Espíritu Santo Desterrad de vosotros la amargura el profeta Elías nos muestra esta experiencia desgarradora del vacío existencial en el libro de Reyes 19 capítulo 4 al 8 cuando deja a su acompañante y se interna solo en el desierto y allí debajo de una retama siente una tristeza profunda hasta el punto de desear su propia muerte y entonces gime al Señor con un grito desesperado Ya basta oh Señor, quítame la vida pues no soy yo mejor que mis padres, y se desploma todo su ser en la amargura. Igual sucede hoy cuando uno siente que se cierran todas las puertas, y uno se queda solo, y parece que nadie en el mundo se interesa por, por su llanto. Eso precisamente es lo que denominamos hoy como depresión, ocasionada por tantos factores y que es padecida por miles de personas. El peor engaño es que no nos damos cuenta de que nos vamos amañando con la melancolía, la vamos abrazando y haciendo parte de nuestra vida y vamos viviendo cada día con un acento de tristeza. Esto es una gran trampa para la santificación porque este consentimiento con la tristeza y el sufrimiento nos postran en un estado de permanente autocompasión y amargura, generando a su vez que otras personas nos aíslen, y se aparten de nosotros, dando como resultado la soledad y el vacío. El alimento que fortalece la vida, la Eucaristía. El Salmo de hoy nos dice, Gustad y ved qué bueno es el Señor, dichoso el que se acoge a Él. Si el afligido busca al Señor, Él lo escucha y lo salva de sus angustias. Volviendo al texto de Reyes, en medio de la desolación de Elías, Dios lo escucha y envía a un ángel que lo toca y le dice, Levántate y come, pues el camino que te falta es superior a tus fuerzas. Le dio pan y agua, y con ese alimento Elías recobra la fuerza para continuar el camino y reiniciar con su misión. Ese pan, alimento en el desierto, es como la prefiguración de la Eucaristía, el Cuerpo de Jesucristo, enviado por el Padre para nuestra salvación y nacido de la Virgen María, que se ha quedado entre nosotros para que le comamos y vivamos. Y comer a Jesús es vivir su proyecto, creer en Él, con la confianza plena de que está a nuestro lado durante la travesía por este mundo y nos espera al final del camino para no morir, Sino vivir en él eternamente como lo ha prometido. El que coma de este pan vivirá para siempre. Hambre espiritual. Cuánto nos hace bien escuchar el evangelio de hoy y cómo quisiéramos que se hiciera vida en cada uno de nosotros, de nuestra familia, de nuestro pueblo. Jesús es el pan que alimenta. Él mismo lo ha dicho. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo el que coma de este pan vivirá para siempre. ¿Qué significa esto para nosotros? El alimento significa vida, porque sin él nos debilitamos y podemos morir. Significa energía y fuerza para movernos, deleite, alegría. Y también el alimento es dignidad, porque cuando tenemos hambre se genera angustia, y cuando las condiciones de hambre son cotidianas, nos hace pensar en una vida miserable e indigna para un ser humano, llevándole a sentir amargura, resentimiento, dolor. El hambre espiritual se asemeja al hambre material, cuando dejamos de ver a Dios en nuestra vida y lo vamos sacando de la vida por tantas razones, entre ellas por el materialismo, la falta de oración, el desorden ético, el egoísmo, el desencanto de Dios, y en general por el pecado vamos padeciendo de una especie de anemia espiritual el padre Ignacio Larrañaga asemeja esta vivencia estéril con una anemia espiritual en la que al igual que la anemia se convierte en un círculo vicioso en el que nos vamos acostumbrando a no comer porque no se siente hambre así pasa con la vida de oración nos vamos alejando, alejando hasta que ya no se siente la necesidad de Dios y vivimos como si Dios no existiera. De espaldas a Él. María Santificadora nos invita a alimentarnos de su Hijo en la Eucaristía. La Virgen María como Santificadora nos llama nuevamente al camino que es Jesús. Ella nos previene en sus mensajes dados a Federico Blandón y dice en el año de 1988. El maligno está tomando demasiada fuerza y nos da dos recomendaciones maternales. Con el Santo Rosario vencerán y con la Eucaristía lo arrojarán al lugar que fue destinado para él. Pensemos hoy, el sacramento de la comunión, en qué lugar de importancia ha quedado para nuestra vida, cómo estamos alimentando el alma. ¿O acaso es tanta la anemia espiritual que ya no sentimos necesidad de Dios en nuestra vida? A veces en la vida sentimos que nos faltan fuerzas, para, así como el profeta Elías, para continuar el camino y la tristeza nos envuelve. Recordemos lo que Nuestra Señora nos recomienda en este nuestro tiempo, que tenemos un pan que genera fuerza interior, es el pan de la vida eterna y la fuente de aguas vivas que es Jesús, es decir, Dios vivo y verdadero entre nosotros. Ella sabe que muchos sufren porque no conocen a Dios y no creen ni esperan en Él, porque ella misma lo ha dicho y pide compasión y oración a la Trinidad Eterna, por los que no creen, por los que tienen el corazón árido como el desierto, por los que no esperan en Dios ni le aman. Esa es la mayor dolencia del alma, el no comprender que somos hijos de un padre amoroso, si esto te sucede en estos momentos, si sientes que te has alejado de Dios, que te has perdido de su mirada, que no lo sientes presente en tu vida y por eso te agobia una desazón y una tristeza profunda, es hora de regresar, volver al sacramento de la comunión, piensa ¿qué te lo impide? Tal vez una buena confesión o acompañamiento espiritual de un sacerdote. O si por cualquier motivo en realidad no puedes comulgar, al menos puedes hacerlo espiritualmente. Jesús es el pan de la vida que nos alimenta y da fortaleza. Que el Señor los bendiga y la Santísima Virgen siempre despliegue toda su misericordia y que... Ella, que es el canal por donde pasan las misericordias de Dios, llegue a cada uno de ustedes que la recibe. El Señor los bendiga y los guarde, les muestre su rostro y les conceda la paz. María, santificadora, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.